Berserk, la bestia de oscuridad tiene forma de lobo, pero esto no es trivial. Los berserkers nórdicos se comparaban con lobos, pues se lanzaban en un caótico frenesí guerrero. Para los nórdicos, los lobos eran símbolos de voracidad y codicia, que incumplían las normas sociales y vivían lejos de la sociedad, como los proscritos, cuyos asesinatos no confesos alteraban el orden y generaban olas de venganza. De esta manera, los lobos eran una de las grandes amenazas del dragón, con la que se acababa el orden establecido del mundo.